Y comenzamos con una nueva entrevista, un nuevo directo para hablar de temas vinculados con la ansiedad. Si te gustan estos temas, si te gusta la psicología, quédate porque vas a aprender un montón. Vas a aprender a través del testimonio de Samantha Centeno, que está con nosotros ya aquí en el canal. Pero antes de darle paso a nuestra invitada, te voy a recordar que ha salido ya al mercado, por fin, mi nuevo, mi último libro, Las 10 claves del bienestar. Las 10 Claves del Bienestar está disponible ya en papel, como es el ejemplar que tengo yo aquí en la mano, eh, y también en formato digital en la página web clavesdelbienestar.com. En clavesdelbienestar.com lo podéis conseguir. Y ahora sí, como decía, pues vamos a darle paso ya a nuestra invitada de esta noche, a Samantha Centeno. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Samantha. Hola, muchas gracias a usted por tenerme aquí. <risas> es un verdadero placer. Dinos antes de comenzar, Samantha, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Eh, yo soy de San José, Costa Rica. Uh -huh. Estupendo, pues te escucho como si estuvieses aquí a, a mi lado. O sea, <risa> perfecto, a bueno. te, veo, te veo muy bien, muy buena calidad de conexión, es un, un gusto. Eh, Samantha, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio vinculado con temas de ansiedad. Entonces te voy a preguntar, Samantha, ¿cuándo comenzó en tu vida la ansiedad? Comenzó este año, más o menos en julio, eh, llevo unos meses con esto. Entonces, sí, es, es reciente, sí. Uh -huh. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo empezaste a notar esas sensaciones o síntomas? Se puede decir que yo tuve dos detonantes. Este, fueron dos cirugías. La primera fue una cirugía estética que siento que me traumó bastante porque fue muy sencilla, era ambulatoria, pero eh, al siguiente día tuve posoperatorios que me dolieron mucho y me traumatizaron mucho tanto que me desmayé en una ocasión, eh, la verdad es que eso sí me hizo sentir bastante mal, bastante vulnerable y después tuve una cirugía de extracción de cordal, o muela del juicio que le llaman, eh, era una cirugía bastante delicada, el dentista sí me dijo que tenía efectos secundarios, que podía quedar con un adormecimiento permanente, eh, entonces, incluso me hizo firmar como un acta de consentimiento antes de, de la cirugía, algo que me hizo sentirme muy nerviosa, verdad, muy ansiosa. La cirugía fue todo un éxito, pero después de eso empezaron, eh, empezaron los síntomas, verdad, de, de ansiedad ya fuertes. Esos son los detonantes, pero evidentemente yo venía atravesando como una acumulación de estrés. Desde el año pasado se podría decir por situaciones familiares, entonces todo se acumuló y al final eh, exploté, por decirlo así. Uh -huh. eh, ¿Quieres compartir lo que sucedía en tu familia para que te generaba ese nivel de tensión o de ansiedad tan, tan elevado que te afectó? Claro, bueno, situaciones familiares, este, recuerdo, bueno, el año pasado tuve una situación con un tío que desde niña crecí con él, él es alcohólico, entonces, este, siempre como que de niña me marcó esa situación, fue bastante difícil porque yo siempre conviví con él eh, y ya eran esos niveles de alcohol, ¿verdad?, bastante altos en donde perjudicaba a la familia, perju perjudicaba a su entorno, entonces, pues decidí irme de la casa eh, y también este, me llevé a mi mamá y eh, de ahí tal vez como esa, esa responsabilidad que tenía eh, hizo que, que tuviera bastante estrés, ¿verdad? Eh, situaciones pues también yo diría que de pareja normales, pero que uno ahí poco a poco los va acumulando y, y al final es donde entona todo esto. Te sentías tensa o te sentías nerviosa entonces ya los días, semanas o meses antes de, las, de esas operaciones ¿Y, y ¿cómo afrontaste esa situación de la operación que describes como traumática? Fue muy difícil en realidad, este, porque cada vez que yo iba a los posoperatorios, eh, iba indispuesta porque sentía que le que iba a pasar mal y en realidad sí la pasaba mal, me dolía mucho. Eh, poco a poco, eh, igual, bueno, yo empecé a ir donde la, donde la psicóloga, entonces eso me fue ayudando bastante como a, eh, a enfrentar, ¿verdad?, esa situación. Uh -huh. ¿Y qué sucedía? En, en, ¿Tenías un dolor muy intenso, entiendo, por lo que estás describiendo? Sí, es que me tenían que drenar. Eh, bueno, de, de, la, de la primera cirugía que tuve estética, en parte también la culpabilidad porque es una cirugía estética, es decir, yo me busqué todo y esa culpabilidad este, siempre estaba de que yo me lo busqué, de que yo estaba bien... Y con los posoperatorios me drenaban, me dolía mucho porque no tenía, este, no me ponían en anestesia. Entonces yo me retorcía el dolor prácticamente ahí, eh, pero era un paso que se tenía que hacer y era todas las semanas, se era muy constante. Entonces, claro, yo ya estaba muy cansada ¿verdad? de esa situación y eh, al final... Terminé pues con ayuda de la psicóloga y, y lo demás, pues enfrentándolo y ya, ya ahora ya no voy a, a posoperatorios ni nada, entonces ya, ya superé eso. Uh -huh. Uh -huh. Entiendo que ese dolor intenso no fue entonces solamente un día después de la operación, sino que fueron varios días de sufrir un, un dolor muy intenso. ¿no? Claro, sí, este... Iba todas las semanas y ya había cumplido hasta dos meses de estar yendo. Entonces, imagínate, se me hizo muy largo el proceso para algo tan sencillo, porque no era una cirugía nada invasiva, nada del otro mundo, era muy sencilla. Pero ahí es donde uno se da cuenta de, de los contras también. Eh, eh, tal vez que uno no lo sabe al principio, uno nada más piensa en una cirugía estética y en verse un poco mejor, ¿verdad? Y no se da cuenta como de todo lo que conlleva eso. Claro. ¿Qué evolución tomaste después de, de ese posoperatorio? Porque hay gente que experimenta pesadillas, nivel de nerviosismo constante, recuerdos constantes. ¿Cuáles fueron tus síntomas vinculados con la ansiedad después de ese posoperatorio? Sí, estaba relacionado prácticamente al, al desmayo que tuve, porque el desmayo me, me traumó mucho. Yo nunca... Me, me desmayé incluso en la calle. Este, recuerdo a mi mamá gritando. Entonces, este, eso es lo que, lo que me lo relacionaba. Cuando empecé con, con mi crisis de ansiedad, siempre sentía esa sensación de, de desmayo, de que me voy a descomponer, de que como que voy a colapsar. Entonces, ahí era donde estaba muy relacionado con ese evento traumático, por decirlo así. Uh -huh. Uh -huh. Para la gente que sea la, prim la primera vez que escucha ese término de crisis de ansiedad, ¿Cómo describirías o definirías lo que es una crisis de ansiedad basado en tu experiencia? Sí, yo desconocía bastante eh, porque para mí ansiedad era como, por ejemplo, ahorita estoy en una entrevista, entonces me pongo nerviosa. Eh, de pronto tal vez otro ejemplo sería que no encuentro mi celular, mi móvil, entonces eh, no sé si me lo robaron o dónde está, entonces empiezo a ponerme nerviosa y ansiosa. Eso para mí era ansiedad. Ya cuando empecé a informarme, eh, porque me sentía bastante mal, tenía muchísimos síntomas, me di cuenta de que iba más allá, son síntomas muy fuertes, eh, yo me sentía constantemente mareada, me sentía con dolor de cabeza, me sentía, me daba sudoración, eh, temblores, sentía un aturdimiento en mi eh, generalizado, así sentía presión en mi cabeza, constante eh, despersonalización, que es sentirse como que uno está en un sueño, como que no es real, y también pensamientos catastróficos de que me voy a morir, me voy a volver loca. Eh, también recuerdo de que me pasaba que sentía que, que iba a perder la memoria, como que no iba a reconocer a nadie, me daba mucho en las noches y era tanto el miedo que se apoderaba en mí, que incluso este, recuerdo que a veces me levantaban a madrugada y me levantaba como, eh, como que no entendía dónde estaba, o estaba con mi pareja y no lo reconocía, pero era del mismo miedo en realidad, eh, ya a, a los segundos ya, ya entendía dónde estaba y todo lo demás, pero es esa, esa crisis de ansiedad, esa acumulación de, de síntomas que ya llegan a un nivel muy alto que te impiden en tener una vida normal que te impiden estar eh, concentrado. A mí me pasaba mucho en el trabajo de que no, no me sentía concentrada, no me distraía porque todo el tiempo me sentía mal. Me despertaba y desde que me despertaba sentía los síntomas presentes. Entonces sí era bastante duro. ¿Qué síntomas físicos concretamente notabas? Eh, los síntomas físicos eran mareos, eh, dolor de cabeza, tuve mucho presión alta, eh, incluso eh, llevé un control porque al principio creía que todo era relacionado con la presión alta, que estaba padeciendo de eso. Eh, llevé un control entonces que día a día me iba a tomar la presión en las farmacias y eh, estaba bien la presión. Bueno, en, la, la presión tiene mucho que ver con los estados de ánimo, entonces en unas ocasiones estaba... Eh, normal y otras estaba un poco alto, pero cuando le di esos resultados a mi médico me dijo que eso no le decía nada, que en realidad eh, no, no era que yo padeciera de presión alta o que fuera hipertensa, sino que este, básicamente que podía ser eh, lo mismo relacionado a mis estados de ánimo y que también era muy extraño porque yo, tenía, yo tengo 26 años, entonces que una persona hipertensa a los 26 años era un poco extraño. Y bueno, ¿qué más tuve? Tuve, eh, era, era muy gracioso porque en la mañana podía tener un síntoma, en la tarde otro y en la noche otro, entonces eran muy cambiantes. Eh, uh -huh. Sí, eh, me daba mucho, bueno, lo, lo del mareo era, siento que lo más, lo que más me daba y lo que más me afectaba eh, por el mismo trauma de, de desmayarme y verdad, entonces siento que fue como lo más, lo que más destacaba. Y taquicardia uh -huh. me daba mucho sentir que el corazón me palpitaba eh, bastante, sentir presión en el pecho, todo eso iba relacionado. Uh -huh. Uno de los síntomas más frecuentes que, que han descrito mis pacientes en Calma al Mar, en el centro de psicología que tengo aquí en Valencia, en España, es precisamente esos dos últimos que has descrito, la taquicardia y la presión en el pecho. Uh -huh. ¿Notabas sensación de falta de aire o dificultad para respirar también? Sí. Me, incluso cuando estaba en mi, en mi pico más alto de ansiedad, me dio COVID. Entonces fue terrible porque se me, se me mezcló todo. Ya no sabía si era COVID o si era ansiedad. Este, fue fatal. Entonces, pero sí, sentía esa presión, esa dificultad para respirar. Me acuerdo que una vez me, eh, me levanté en la madrugada, después me, me vine a acostar rápido y recuerdo que ya estando acostada, me dio esa hiperventilación y me tuve que sentar y, y concentrarme porque sí sentí que me estaba ahogando. Fue bastante feo y, y sí, sí suele ser muy, muy normal que eso le pase a uno cuando está en uh -huh. esa crisis. Además de estos síntomas físicos que estás describiendo, aparecen otros síntomas que son cognitivos o mentales en forma de pensamientos. La mayor parte de los pacientes que yo he tenido han tenido miedo a morir. Miedo a que les dé un infarto, un ataque al corazón, por ejemplo, o a volverse locos, o a perder el control. Algunos me han dicho es que me da miedo poner machillar en un centro comercial o poner machillar en la calle y perder el control. ¿Tú has tenido alguno de estos síntomas también? Sí, por supuesto. Este, todo, viene, todo viene vinculado. Yo sentía, bueno, al principio... Es que siento que sobre todo al principio es más difícil porque uno no sabe qué es lo que tiene, ya cuando uno sabe que son ataques de pánico, pues lo sabe llevar de una mejor manera, pero al principio yo sentía que mi cuerpo me estaba avisando de que me iba a dar un infarto, de que me iba a dar un paro cardíaco, entonces dos veces tuve que ir a urgencias del hospital, típico que hacemos, ¿verdad?, ir a urgencias, y nos revisan y nos dicen, no, pero usted está bien, o sea, recuerdo que me hicieron la glicemia para ver si tenía azúcar en la sangre, no tenía azúcar en la sangre, entonces todo era relacionado, ¿verdad?, a lo mental, ¿verdad?, pero uno sí al principio se aterra pensando de que me voy a morir, que es que tengo algo, yo pensaba hasta tengo un tumor en el cerebro, cosas así extremas, catastróficas, que produce ese miedo, ¿verdad?, esa ansiedad. Y en la actualidad, eh, a pesar de saber que es solo ansiedad lo que te sucede, ¿sigue generándote miedo el tener ansiedad? Eh, yo creo que eso es muy importante y eso es vital porque cuando uno se va recuperando es básicamente porque uno le va perdiendo el miedo poco a poco. Eh, al principio yo sí me aterraba muchísimo y cada síntoma, yo decía, ay no, me siento así y ya, ya empezaba a pensar en cómo me estaba sintiendo, en el síntoma en específico, ya ahora eh, es mucho más tranquilo. Si de pronto me da este, un poco de vértigo, eh, yo sé que es pues, probable que estoy, me estoy poniendo ansiosa, pero me tranquilizo y no le doy tanto como mente a eso. Eh, uno lo va enfrentando. Y eso hace que se vaya disminuyendo la, la ansiedad. Es como un monstruo que uno alimenta, y entre más miedo uno le meta a ese monstruo, entonces sí. más grande, ¿verdad?, es el miedo, la ansiedad. Y poco a poco, entonces uno va perdiéndole el miedo, va enfrentándolo. Y con las anécdotas que uno escucha, ¿verdad?, eso es lo que lo hace a uno todavía más fuerte. Y de un sí. ataque de pánico también saber de que no es que te vas a morir, no es que te vas a volver loco. Entonces todo eso uno le va dando más empoderamiento y se le va quitando poco a poco el miedo. Una de las cosas que empieza a hacer la gente por ese miedo que estás describiendo es dejar de hacer cosas. Por ejemplo, dejan de ir a centros comerciales, dejan de salir a la calle, dejan de ir en transporte público. En tu caso, ¿has empezado a dejar de hacer cosas o has pensado en dejar de hacer alguna cosa por la ansiedad? Me pasaba muchísimo, ya ahora estoy en un proceso más bien de, de sanación, digamos, de, de sentirme mejor, de estar superando esta ansiedad, pero sí, por supuesto, llegaba, de hecho un ataque pánico que tuve muy fuerte fue en un centro comercial, eh, estaba así como en shock, me sentía mal, mal, mal, este, estaba igual sintiéndome, me voy a descomponer, algo me está pasando, no sé qué es, eh, Tenía entonces ya mucho miedo de, de salir a la calle, de que hace poco, de hecho, tuve un viaje a Perú y mi mayor miedo es como, voy a estar en otro país y me voy a sentir vulnerable, ¿verdad? No voy a estar de pronto como mi familia, eh, no puedo ir al médico porque estoy en otro país. Entonces, pues toda esa situación hacía que, que, me, que me, tal vez me ponga indispuesta pero ahí es donde uno lo va enfrentando, porque eso es gracias a que, bueno, en mi caso, yo me empecé a informar desde el principio, eh, y el, lo que le dicen a uno es que más bien tiene que ir enfrentando eso, que uno no se puede quedar en su casa, en su cuarto encerrado, sino que más bien tiene que darle cara, porque si no el miedo se va haciendo todavía más grande y va a ser peor. Entonces, por ahí yo dije, no, tengo que... que aunque me da miedo, tengo que enfrentarlo, tengo que ser fuerte, y ahí fue donde empecé a perder el miedo. Uh -huh. Me gustaría preguntarte también, Samantha, por la reacción de tu entorno. Eh, muchos de los pacientes que he tenido me han dicho es que no me siento comprendido por mi familia, por mi pareja, por, por mis compañeros de trabajo. Eh, en tu caso, Samantha, ¿te sentías comprendida, apoyada, sentías que la gente empatizaba, se ponía en tu piel? ¿O en cambio tenías la sensación de que la gente no era capaz de comprenderte? Yo sí siento que actualmente se ha tal vez como normalizado, o tal vez hay más información acerca del tema de, de enfermedades mentales, Este, eh, por la que tengo muchos tal vez como amigos de, de mi generación que están pasando por situaciones parecidas, de ansiedad, de depresión, entonces sí me sentí como muy cobijada, ¿verdad?, este, como muy resguardada, que eh, eh, eh, trataba de, bueno, recuerdo este, también una prima, por ejemplo, que, que pasó por lo mismo, entonces ella me dio bastante apoyo, ella me entendía, y mi mamá tal vez no ha pasado por algo relacionado directamente, pero ella sí, sí sentí la, como la empatía, digamos, el, el querer preocuparse, el querer saber si estoy bien y mi pareja también que fue la verdad un gran un gran apoyo entonces sí no me puedo quejar eh, gracias a Dios tuve personas a mi alrededor que, que estaban atentas que estaban eh, que tal vez no no entendían mucho pero igual me daban como el apoyo para yo salir adelante uh -huh. Muy bien. Eh, Samantha, para finalizar la entrevista me gustaría preguntarte por, el, por, por eh, qué consejos le darías a la gente que esté pasando por algo similar a, la, a lo que estás pasando tú y a lo que has pasado para que se sienta un poco mejor en función de lo que a ti te ha ido bien. Claro, yo diría que en lugar de preocuparse, ocuparse. Este, ver qué es tal vez lo que está sucediendo y por qué estás cayendo en esa crisis de ansiedad y tal vez cambiar estilos de vida si eso es lo que te está afectando eh, si es lo que te está afectando tal vez el trabajo entonces buscar ayuda psicológica o sea que es la mejor opción para salir de ese ambiente tóxico verdad ir, ir poco a poco eh, buscando la manera de, de estar más relajado eh, hay un montón de, bueno yo también en lo espiritual eh, me acerqué mucho a Dios, eso me ayudó bastante, me dio mucha paz. Entonces hay un montón de, de maneras, ¿verdad?, de que todas se van acumulando y le van ayudando a uno a salir Ajá. adelante. Eh, yo siento que es súper importante ir al psicólogo o a la psicóloga eh, porque haces de, esta, de esto como una, algo más personalizado. Eh, uno va y cuenta eh, qué es lo que le está sucediendo, ahí es donde uno habla como de los temas personales, de... De, ¿verdad? De, de temas ya así como más, más de uno que tal vez en, uh -huh. un, en un artículo uno no lo, no lo puede conseguir, ¿verdad? Entonces eso ayuda a tener como un acercamiento mejor y uh -huh. también pues el consejo es, eh, bueno, entender de que es pasajero, de que no siempre vas a sentirte así, que es una crisis, pero que se si va a superar si le pones, si le pones, ¿verdad? Las ganas. Eh, si sos positivo y, eh, y si haces todas esas esas eh, como esas tareas verdad por, por bien tuyo verdad por, uh -huh. por amor propio para salir de ese de ese tal vez vacío que sientes de esa desesperación que a uno le, le agarra cuando tiene una una crisis de ansiedad uh -huh. Perfecto, muy bien. Pues Amanda, nos quedamos con esos consejos y te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a la entrevista, el que te hayas puesto en contacto conmigo para compartir tu testimonio y de verdad que muy amable, estoy convencido de que le va a servir de mucho tus palabras a la gente que nos está viendo. Gracias. Muchísimas gracias a usted por tenerme acá, fue todo un gusto. Un gusto. Venga, hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao. La verdad es que es un, un verdadero placer, ¿verdad? El escuchar a personas que se, se explican también como Samantha. Ha descrito muy, muy bien su sintomatología. También ha descrito muy bien las características que tiene esa, esa ansiedad que está padeciendo. Y me ha gustado mucho también cómo ha descrito los consejos que ella da a las personas que estén pasando por algo similar. Porque es verdad que la tendencia que hay es a encerrarse y aislarse y a tenerle miedo a la ansiedad. Y lo que hay que hacer es enfrentarse a ella, aprender técnicas para manejar la ansiedad en esas situaciones, también sería algo recomendable. Y como ha comentado ahora, pedir ayuda, pedir ayuda psicológica. En las consultas de los psicólogos estamos súper acostumbrados a escuchar problemáticas como las que nos comentaba ahora Samantha Entonces, si estáis pasando por algo parecido pedida ayuda porque os va a venir muy muy bien, estoy convencidísimo. Como comentaba ella, en estos vídeos y en otros testimonios, también en páginas web o en libros, podéis encontrar muchísima información de mucha utilidad, pero los profesionales de la psicología os generan un beneficio a mayores, que podéis contar vuestra historia y recibir consejos y pautas vinculados directamente con vuestra historia. Entonces, os animaría muchísimo a que si estáis pasando por un proceso de ansiedad, que toméis nota de, estas, de, estas, de estos consejos. Bueno, pues eh, hasta aquí el testimonio. Nos queda uno, hoy nos queda un testimonio que va a ser dentro de unos minutitos y, y ya será el último por hoy. Hoy hemos tenido... Hemos tenido varios. Si quieres tener acceso a ellos, lo recomendable es que te suscribas al canal, así eh, tu teléfono o tu ordenador te avisarán cuando estemos arrancando un nuevo testimonio. Y vas a poder participar como ha participado y está participando ahora toda la gente en el, en el chat. Por ejemplo, nos dice Mercedes... Gracias, Fernando, por ofrecer tu tiempo a esta tarea de divulgación. Me encantan estos vídeos. Gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Mercedes Gutiérrez. Es un placer y os agradezco de verdad eh, pues que estéis ahí, ¿no? Que la gente habitual del canal, la gente que os habéis suscrito, que participéis en el chat porque me da una alegría el ver nombres familiares, nombres que se conectan y que tratan de estar ahí en todos los directos. Y yo sé también que hay muchas personas habituales del canal que lleváis unos días sin participar en los directos, pero sé que los veis en diferido porque... En algunas ocasiones me mandáis correos electrónicos, que también me alegran mucho. Y luego volvéis a participar en otros directos futuros y me decís, oye, Fernando, que te he visto en los anteriores. Y para mí es un, un placer el ver que esto está sirviendo. Como por ejemplo Natalia, que ya está aquí, que es también una habitual. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad. Eh, Cristian, Yela Pues os invito a los que no estáis todavía suscritos a suscribiros al canal porque en unos 25 minutos aproximadamente comenzaremos con nuestro último testimonio de hoy, cuando es 17 de octubre del 2022, un testimonio en directo para hablar también de temas parecidos a este que estamos comentando. Vamos a hablar de ansiedad y si quieres que tu dispositivo te avise, suscríbete y en unos minutitos te lanzará el aviso de que estamos en directo. Debes de darle a la campanita también, además de suscribirte, de darle a la campanita porque si no, tu dispositivo no te avisará de este directo. Pues nos vemos en unos minutos.